Estamos con María, nuestra amiga veterinaria, y le preguntamos cómo actuar, si encontramos pulgas en nuestro animal o en casa. Si nosotros tenemos pulgas y, o, o garrapatas en casa, lo que primero tenemos que hacer es eh, consultar con, con el profesional. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchos productos que matan pulgas y garrapatas, pero no todos son saludables o tienen garantías de respetar la sanidad de la persona o de los animales que viven en la casa hay productos muy efectivos que son bombas difusoras que tú las colocas en casa bombardean el ambiente con, con una molécula insecticida pero con cuidado de que no haya nada de comer ni ningún utensilio de comer eh, o de cocinar al alcance porque es tóxico y de hecho tú eh, dejas la bomba funcionando te vas de la casa depende del producto, puedes estar entre 2 y 12 horas fuera de casa y luego cuando vuelves a casa, entras, abres todas las ventanas, dejas aireando un rato y luego ya puedes entrar dentro de casa. ¿Y las pulgas pueden picarnos? Además las pulgas pican a las personas, normalmente las pulgas de perro y de gato prefieren vivir en perro y en gato, porque ellos tienen más temperatura. Lo que pasa es que si no tienen, si a lo mejor el perro o el gato está muy infestado o... Las pulgas nacen en, no nacen encima del perro, el ciclo de la pulga, es que hay que entender la vida de los parásitos. Entonces, la pulga pone huevos estos huevos caen a la alfombra, por ejemplo, de casa. En la alfombra estos huevos, gracias al calor, eh, se desarrollan y se convierten en pupa, y entonces, bueno, que son los gusanitos pequeñitos antes de hacerse pulga, y ellos se alimentan de los restos de piel que, y, y detritus que hay en, en la alfombra. Entonces van creciendo y acaban de hacer todo su ciclo hasta que se vuelven adultos y entonces saltan otra vez al perro o al gato para poderse alimentar y poder volver a poner huevos que volverán a caer en el sofá, en la alfombra, en el parque, en el molde de madera. ¿Y cómo eliminas todas esas pulgas del hogar? ¿Qué producto debemos emplear? Depende de la, de la cantidad de parásitos. Esto es pues lo que estábamos hablando de si pican a personas, evidentemente si la población es elevada la pulga no se restringirá a vivir en el perro y en el gato y evite la alfombra, puede saltar perfectamente a los pies de las personas o al niño que está jugando o lo que sea. Y después, evidentemente, si nosotros evitamos que llegue el parásito o si nosotros vemos a nuestro animal con algún tipo de pulga, garrapata, eh, lo primero es consultar con nuestro veterinario que dentro del de amplio abanico de antiparasitarios externos que hay en el mercado nos aconsejará cuál es más conveniente según la época del año según el problema que nosotros tengamos. Muchas gracias María, nos gustaría seguir hablando contigo.